Bueno, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en este primer panel del Congreso Iberoamericano de Ciencia Abierta. Eh, es un gusto estar con ustedes y eh, compartir las ponencias que tenemos para hoy en el Grupo A del Congreso. Se están desarrollando tres eh, grupos simultáneamente. Vamos a presentar en este grupo A del Congreso Iberoamericano de Ciencia Abierta tres ponencias en el tema 1, en la línea 1, aporte de la ciencia abierta a los problemas globales, y eh, cinco ponencias sobre el tema 2, infraestructuras abiertas para la ciencia, datos, integración y convergencia. En este eh, caso... Eh, nos eh, iniciaríamos con el, el tema aplicación de la realidad virtual en la industria y educación eh, que nos presentan eh, dos personas eh, que se presentarán ellos solos. Eh, pero eh, vamos a seguir con eh, siete ponencias más posteriormente. Eh, cada persona tiene ocho minutos para su presentación, eh, les rogamos que respeten el tiempo eh, eh, para darle oportunidad a todos y las preguntas las pueden hacer en el chat, en los espacios que hay y las vamos a ir contestando al final para eh, dar una idea general de la, lo que corresponda. Eh, empezamos entonces eh, con la eh, Cristina Cabascango, eh, ella va a, a exponer sobre eh, la, perdón Cristina, sobre eh, eh, la aplicación de la realidad virtual en la industria y la educación. Adelante Cristina. Muy buenos días con todos. Mi nombre es Cristina Cabascando. Voy a compartir mi pantalla. Ah, por favor, me informan si la pueden ver. Todo bien, Cristina. Adelante. Todo bien. Ya, el tema en el que voy a, a exponer es el siguiente, que es aplicaciones de la realidad virtual en la industria. La agenda para hoy día es la siguiente. Primeramente, ¿qué es la realidad virtual? Datos importantes acerca de la realidad virtual. ¿Qué se necesita para crear estos ambientes de realidad virtual? Aplicaciones en el campo industrial, la metodología y, al final, las conclusiones. Primeramente, ¿qué es la realidad virtual? La realidad virtual son ambientes en 3D, eh, donde el usuario puede explorar e interactuar con objetos. Estos ambientes son creados o generados por computadoras, y es necesario utilizar ciertos dispositivos como los headsets para poder visualizarlos. Algunos datos importantes acerca de la realidad virtual. Muchas industrias están haciendo uso de esta tecnología y se predice que para el 2025 el mercado de la realidad virtual crecerá en 87.97 billones. También la tecnología será más amigable para el usuario. Actualmente estos dispositivos como los headsets pesan entre 550 y 700 gramos y al momento de usarlos causan cierta presión en la cabeza del usuario. Así que compañías que desarrollan estos dispositivos están trabajando para que estos dispositivos sean más fáciles y más cómodos de usar. También la tecnología de VR será más accesible. A algunas de las empresas que están haciendo uso de esta tecnología es la, la industria automotriz, la de salud, la educación, la de turismo. Y hay muchas maneras y de cómo esta tecnología puede ser usada. ¿A qué se necesita para crear estos ambientes de realidad virtual? Eh, se necesita de tres componentes. Primeramente es el VR Game Engine, que son motores de videojuegos de realidad virtual que permiten que el desarrollador pueda crear, también construir y también testear sus proyectos de billar. Como ejemplo, tenemos Unity, que es una um, open source software, que es, es decir, que cualquiera puede usarlos totalmente gratuitos. Y esta plataforma ofrece como tutoriales y también ofrece que el usuario pueda acceder a modelos en 3D y puede importarlos en su proyecto. También se necesita de un virtual reality headset que son como cascos que se los coloca para poder visualizar estas, estos panoramas en 360 grados. Estos dispositivos tienen sensores de movimiento que detectan el movimiento de los usuarios. También es necesario contar con un, computa, con un computador que tenga los requerimientos necesarios para estos proyectos. A continuación, algunas de las aplicaciones con realidad virtual. Actualmente me encuentro trabajando en un proyecto que va dirigido a la industria del metal, donde el objetivo es realizar tutoriales para que los empleados puedan familiarizarse con la maquinaria y también con ciertos procesos como el, el, los procesos de fundación de metal. Este proyecto tiene ciertos escenarios, como por ejemplo el de orientación, donde básicamente... Se trata de enseñar y que los empleados se familiaricen con los componentes de la maquinaria. También hay otro proyecto en el que estoy trabajando, que es el steam que es más que todo, se trata de enseñar algunas de las técnicas y métodos para que se está usando actualmente para poder eh, restaurar los arrecifes de coral. Actualmente estos ecosistemas han sido dañados por muchos factores como la contaminación y también por la caza indiscriminada, así que realidad virtual está siendo usada para poder crear estos escenarios y poder enseñar estos métodos y también para poder mostrar a la población la importancia de estos ecosistemas. La metodología usada para desarrollar estos proyectos es la siguiente. Primeramente, la recolección de información. En este caso, es videos, documentos con personas que trabajan directamente en estos proyectos. A continuación, es la implementación y desarrollo de los proyectos para que estos proyectos sean más realísticos. Tienen que ser inmersivos, interactivos y también visualmente atractivos. Y al final tenemos lo que es la construcción y distribución de los proyectos, hay plataformas como AdLab, donde eh, nos permiten compartir estos proyectos con otros usuarios. A continuación, hablaré un poquito más acerca de lo que es la implementación y desarrollo de estos proyectos. Como ya mencioné, para que estos escenarios sean más realísticos, los ambientes tienen que ser inmersivos. Así que hay herramientas como es necesario agregar efectos de sonidos a los ambientes para que sean más realísticos. Unity es una plataforma que también ayuda con herramientas y también proporciona como formatos de audio para poder simular ciertos sonidos, como presionar un botón o interactuar con ciertas herramientas. También tiene que ser interactivo. Para lograr esto, también igualmente Unity ofrece ciertas herramientas que permite simular sensaciones humanas como tocar, Tomar o botar objetos, es decir, es que estos objetos reaccionen con la gravedad, como podemos observar en, la, en las fotografías, el usuario puede eh, agarrar la herramienta y también puede interactuar con estos objetos en este mundo virtual. También para que estos escenarios sean más realísticos, es necesario agregar ciertas herramientas como User Interface, Toolkit, que nos permite agregar objetos estáticos a estos ambientes, como por ejemplo paneles y botones, que nos ayudan para proveer instrucciones a los usuarios. En, para, como resultado sería que el proceso de aprendizaje es mucho mejor para, para los usuarios. Ah, tenemos unas conclusiones. En sí, la realidad virtual puede ser usada para entrenar a empleados en el por ejemplo, en el correcto funcionamiento de la maquinaria y enseñarles y que ellos puedan practicar ciertos procesos. Con el uso de la realidad virtual se puede exponer a estudiantes y empleados a una manera diferente de aprendizaje, es decir, más práctica. Se puede proveer una manera innovativa y diferente de aprender y también con el uso de esta tecnología se puede prevenir accidentes en el área de trabajo. Quiero agradecer a todos los organizadores por permitirnos y por ofrecer este espacio para... No, para mostrar cuál es nuestro aporte a la ciencia y tecnología. Muchas gracias. Con eso concluyo mi presentación. Muchas gracias, Cristina, y gracias por respetar el tiempo. Ha sido bastante exacta. Vamos a continuar con la ponencia de David Cushing eh, sobre, eh, titulada Afrontando los retos de las enfermedades no transmisibles con datos abiertos y machine learning. Eh, tiene ocho minutos, David, para exponer. Eh, muchas gracias. Voy a intentar compartir la pantalla. ¿Puede abrir su cámara? Sí, sí, sí. No sé si me ve bien. Sí, ahí. La vemos bien. Adelante. Perfecto. Perfecto. Lo ven bien, ¿verdad? Bueno, eh, buenos días. Eh, mi nombre es David Chusigmuso. Eh, pertenezco a la R Universidad de R Juan Carlos en Madrid. Estoy ahora mismo realizando un postdoc. Y mi trabajo consiste sobre todo en analizar datos de enfermedades no transmisibles como diabetes, enfermedad cardiovascular, hipertensión y aplicar diferentes tipos de métodos estadísticos de machine learning para encontrar Patrones clínicos, identificación de, de pacientes con alto riesgo y, bueno, algunas aplicaciones más. Hoy eh, voy a presentar la, la ponencia de afrontando los retos de las enfermedades no transmisibles con datos abiertos y machine learning. Esta sería la agenda eh, de la presentación. Inicialmente voy a dar un contexto de las enfermedades no transmisibles, que las enfermedades no transmisibles han, representan actualmente un problema global de salud, eh, económico, que está impactando gravemente a nuestras sociedades por el número alto de, de casos en, en los últimos años y, y décadas. Generalmente eh, las enfermedades no transmisibles están causadas por diferentes eh, factores, incluidos genéticos, fisiológicos y ambientales, ¿vale? Estos... Eh, Generalmente hay que decir que son eh, prevenibles. Eh, entre los eh, factores ambientales principales podemos eh, tener eh, la falta de actividad física, las dietas poco saludables, el consumo indiscriminado de alcohol y tabaco y la obesidad, que incrementan eh, la probabilidad de la aparición de estas enfermedades. Según la OMS, eh, aproximadamente 41 millones de personas eh, tienen estas enfermedades y entre las principales pues, están las enfermedades cardiovasculares, eh, el cáncer, las enfermedades respiratorias y diabetes. Y en la transparencia pueden ver eh, el número de muertes, de muertes registradas, según la OMS, en, en el año 2016, ¿vale? Eh, 17.9 millones, 9, 3.9 y 1.6, que son bastante considerables el para, la, para cómo abordamos eh, el problema de las enfermedades no transmisibles pues, eh, con la identificación temprana de la intervención temprana eh, con, una, con ciertos tratamientos y sobre todo con la identificación de pacientes eh, con alto riesgo de padecer estas enfermedades. ¿Vale? En este escenario, eh, la, la disponibilidad de, de crear modelos predictivos que nos ayuden en la toma de decisiones, que ayuden sobre todo en la toma de decisiones a, a clínicos y a investigadores en el área de salud, eh, llegan a ser herramientas eh, importantes para la identificación de pacientes de alto riesgo, lo que permitiría a medio y a largo plazo pues, reducir las tasas de morbilidad y, mortal y mortalidad causadas por estas enfermedades. ¿Cómo abordamos esta, esta problemática? Pues existen muchos, muchos métodos, pero en los últimos años, eh, generalmente Machine Learning está dando muy buenos resultados en múltiples dominios y en el área de salud, pues ha, ha dado también un boom con, el, eh, con muchas e eh, innumerables aplicaciones. Y bueno, Machine Learning generalmente es un área de investigación que, se, que está encuadrada en, en el área de, inter, de inteligencia artificial que lo que hace es crear eh, modelos a partir, de, a partir de datos, ¿vale? Y, y generalmente también la intervención de humanos para la validación de estos modelos, sobre todo en el área clínica, que la validación es muy importante por parte de los, de los clínicos. Eh, ¿Cómo se vería un modelo de Machine Learning? Esto, esto es un, un, un screenshot capturado de una de mis, de mis publicaciones, en el que nosotros nos basamos en datos generalmente... En un ejemplo sencillo de datos tabulares, donde tenemos distintas, distintos valores de, de, de features o variables, donde tenemos, por ejemplo, edad, género, eh, medicamentos que consumen, eh, enfermedades que han padecido, ¿vale? Cada paciente tendría un vector en el que asociado esta, estas variables vale y lo que hacemos es pasárselo a algún algoritmo de, de machine learning para distintos propósitos en este caso en la presentación en, en el slide actual pues para identificar pacientes con distinto estado de salud vale así es como se vería a grosso modo el, el, el flujo de trabajo con un algoritmo de machine learning vale eh, en machine learning existen múltiples eh, métodos eh, generalmente su, eh, categorizados como supervisados, no supervisados y de reinforcement. Vale, eh, los supervisados generalmente tú le tienes que aportar una etiqueta para, para el entrenamiento y los no supervisados pues no necesariamente tienes que aportarle una etiqueta. Y bueno, ahí pueden ver muchas de las aplicaciones que existen en este tipo de métodos. Eh, volviendo al tema de los datasets eh, que se me ha olvidado comentar eh, existen eh, eh, datasets públicos para la ciencia abierta. Eh, aquí pongo tres de los repositorios donde, puedes, donde se pueden encontrar varios, varios datasets. Eh, Lucy generalmente tiene muchísimos datasets, alrededor de 622, y en el que tiene de, datasets de distinto propósito. Kaggle también ha adquirido bastante popularidad en los últimos años, eh, donde data scientists pues, eh, generalmente hacen varias eh, competiciones por proveer distintos métodos con para generar altos, alto performance en, en, en tareas predictivas. QuantumStat está, eh, está generalmente utilizado para aplicaciones de procesado del lenguaje natural. Y bueno, ahora voy a presentar un una, una aplicación que realizamos en mi laboratorio de investigación, donde utilizamos un dataset público liberado por por la universidad, perdón, el hospital de Esteno, donde ellos utilizaron mil pacientes, eh, datos de mil pacientes adultos daneses con diabetes tipo 1, ¿vale? Y lo que hicieron es calcular el riesgo de padecer una enfermedad un evento cardiovascular en una ventana de 5 y 10 años, ¿vale? Para lo que utilizaron eh, las variables que pueden ver ahí, dos variables demográficas, dos variables eh, de estilo de vida, y cinco variables clínicas, ¿vale? Eh, como comento, estos pacientes son diabéticos tipo 1, ¿vale? Eh, son pacientes adultos y estas son las variables que, que se utilizaron. Estas son un poco de estadísticas eh, relacionadas con las variables que, que comento. Eh, importante la correlación, la pueden ver en la franja, en la franja final, en la última columna del, de la tabla, ¿vale? Y bueno, distinguir también ¿no? dentro del análisis de datos, es importante distinguir entre variables numéricas y categóricas porque esto puede ser un, algo muy restrictivo en la aplicación de métodos de Machine Learning donde deberá la selección de estos métodos es, es, eh, no, es tan, no es tan simple. ¿Vale? El workflow que establecimos dentro de, de, de nuestro trabajo es a partir de raw data, data, que serían los datos iniciales crudos, Hicimos un, un análisis de Feature Engineering y luego un preprocesado. Eh, hicimos análisis de exploratorio. Luego, para el tema de un, nuestro, dado que intentamos predecir el riesgo de enfermedad de un evento cardiovascular, este es un problema de regresión, ¿vale? Y nosotros establecimos un conjunto de train y test. El conjunto de train se utilizó para eh, entrenar nuestros modelos predictivos y el conjunto de test para validarlos. ¿vale? Eh, finalmente, hicimos la validación como comento y eh, hicimos un análisis de las variables más importantes que justo está relacionado con los factores de riesgo asociados a, a la aparición de eventos cardiovasculares en pacientes diabéticos tipo 1. Para la interpretabilidad de los modelos de Machine Learning utilizamos dos métodos que serían eh, SHAP ¿vale? y Accumulated Local Effects. Para el entrenamiento de los para el para la, el análisis de regresión utilizamos varios métodos de Machine Learning que podéis ver ahí, Decision Tree, KNN, Random Forest, MLP y una regresión lineal. Eh, la para la identificación de factores de riesgo también utilizamos eh, técnicas de eh, selección de características. En esta, en esta slide pueden ver eh, cómo a partir de los datos de entrada podemos eh, establecer cuáles características son... Más importantes para eh, la evolución del riesgo cardiovascular. Como ven, eh, la edad es uno de los factores más importantes y eh, más relevantes, pero luego podemos ver también variables clínicas como eh, HbA1C, la albuminuria, eh, la LDL, ¿vale? Y bueno, la duración de diabetes, de diabetes también. Perdón, Estos... David, el tiempo se le agota. Sí, estoy terminando. de respetar los ocho minutos. Gracias. Sí, muchas gracias. Sí. Bueno, voy terminando la presentación y esta, la identificación de factores de riesgo también lo hicimos con otros métodos de interpretabilidad: en que la edad, eh, el systolic blood pressure, eh, eh, LDL, LDL, también nos resultaron como factores de riesgo importantes. Esto lo, también lo aplicamos con otros métodos eh, de interpretación que vienen a corroborar los, los hallazgos eh, con los métodos anteriores. Eh, esto sería un poco más de lo mismo con eh, Accumulated Local Effects que comenté antes. ¿vale? Y, bueno, voy pasando un poco a las conclusiones por el tema del tiempo. ¿vale? Estos serían los resultados eh, del rendimiento predictivo que obtimos, que son bastante razonables con un error de 0.17 en, en promedio. Eh, un poco las conclusiones serían que los métodos dirigidos por datos permiten extraer conocimiento en un contexto clínico, permitiendo identificar factores de riesgo asociados a enfermedades no, no transmisibles. Y los métodos también eh, de Machine Learning eh, tienen un rendimiento predictivo importante que puede ser, ser aplicados a, diferente, a diferentes contextos y sobre todo clínicos. Eh, finalmente, los datos abiertos nos permiten promover la investigación interdisciplinar, permitiendo que personas de distintos conocimientos contengan herramientas y expertise para el desarrollo de diferentes aplicaciones, concretamente clínicas. Eh, bueno, sería la presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, David. Eh... Muy interesante su presentación. Lamentablemente no tenemos más tiempo disponible para dar espacio a la siguiente y última de este tema primera línea. Eh, eh, le corresponde a Luis Adolfo Ortega Granados y él nos va a hablar sobre ciencia abierta, diálogo de saberes e interdisciplina, la construcción de repositorios temáticos para la investigación e incidencia en México. Adelante. Perfecto, muchas gracias. ¿Ahí, ¿Ahí me escuchan bien? Sí, la escuchamos. Perfectamente. Nada más permítanme compartir mi pantalla completa. ¿Ahí se ve bien la presentación? Perfecto. Muchas gracias. Este, Pues, inicio. Eh, bueno, en primer lugar, realmente quisiera agradecer, a. realmente estoy muy contento, en, en serio. de Es un enorme gusto compartir con tantas personas interesadas en la ciencia abierta, realmente... Tenemos poco desde el ecosistema nacional de información, casi un año eh, de, de establecer como esto, estos, estos, estos caminos prácticamente y, y poco a poco nos vamos encontrando con, con muchos, muchos esfuerzos que, de los cuales voy a hablar un momento. Pero bueno, precisamente un poco en innovación se decía que hace un año se lanzaban las recomendaciones de UNESCO ¿no? y dos días después nosotros lanzamos el foro de ciencia abierta y datos metropolitanos en Latinoamérica que inauguró Guillermo Anjo de UNESCO Uruguay. ¿No? Entonces, pues estas coincidencias aumentan las alegrías siempre, ¿no? Eh, también quiero aprovechar estos minutos para felicitar a todo el equipo organizador y en particular a Francisco, que con mucha paciencia y realmente mucha gentileza nos ha acompañado en el proceso de este primer congreso, eh, la, eh, el primero de muchos, eh, así, lo, así lo auguramos, ¿no? En muchos congresos ciberamericanos de ciencia abierta, este, sin duda un espacio que se convierte... Eh, en una muestra de que ese movimiento cada día avanza y se posiciona en una lógica sobre todo colectiva, ¿no? lo cual es muy importante, eh, y va caminando, no siempre de la mejor manera, no, y no siempre libre de obstáculos, y sobre eso prácticamente estaré hablando en, este, en esta presentación, sobre todo para compartirles la experiencia del Ecosistema Nacional de Información de Vivienda y Hábitat Sustentable, ¿no? eh, cuyo propósito prácticamente es construir y consolidar espacios comunes de conocimiento donde los datos de investigación deriven en, en diálogos inter y transdisciplinarios. ¿no? Entonces prácticamente más que, más que colocar el, un tema muy específico y ya en marcha, nosotros estamos dando un paso atrás para ver cómo estamos construyendo los datos, ¿no? Eh, y eso eh, nos, nos deriva prácticamente en esta presentación que voy a, a colocar en seis momentos, uno prácticamente presenta, haciendo una presentación del objetivo prácticamente del... del del proyecto, los esfuerzos prácticamente que hemos encontrado, los archipiélagos de, que ya hemos denominado de ciencia abierta, esos espacios comunes también para la ciencia abierta, el diálogo de saberes es como uno de los principales retos de los que nos enfrentamos y la inter y la transdisciplina que aunque se dicen fácil, realmente cuestan mucho, mucho trabajo, sobre todo eh, eh, en términos de, de comprensión de lenguajes, ¿no? de, de lenguajes comunes. ¿No? Y sobre esto, prácticamente, bueno, irán notando que sale mi beta antropológica ¿no? eh, en este sentido. ¿no? Eh, prácticamente aquí, un poco les comento, el, el ecosistema de información y vivienda y hábitat sustentable se compone prácticamente, o se deriva de un, de, de un PRONACE, en México los programas, programas nacionales, problemas nacionales estratégicos, ¿no? específicamente de vivienda y hábitat sustentable. ¿Qué quiere decir esto? Que se están, se están estableciendo desde CONACYT eh, plataformas eh, eh, temáticas con de repositorio abierto muy específicas, cada uno con su propio tema, en este caso nosotros vivienda, pero hay también de salud, se, se está construyendo uno de vivienda, de agua, de toxicidades, etcétera, etcétera, de violencias estructurales y cada uno compartirá estos datos que se vayan recolectando, ¿no? Ha habido grandes esfuerzos, efectivamente, desde CONACYT, desde el 2018, como, le aparecen, como ustedes lo pueden ver, eh, estableciendo repositorios institucionales, no, lo cual fue un gran paso. Y desde el gobierno también se implementó la política de transparencia del gobierno abierto 2021-2024. ¿no? cuyo propósito es prácticamente colocar datos abiertos eh, de que genere el gobierno en, en materia, en todas las materias. En este caso, nosotros nos hemos propuesto colocar o hacer este match, este encuentro entre la ciencia abierta, efectivamente, pero también entre el gobierno abierto. Los datos que va generando el gobierno, eh, llámese Sedatu, llámese Conavi, etcétera, que, que están vinculados con, con, con la temática específica de la vivienda y el hábitat sustentable. ¿No? Entonces, un poco ya lo mencionaban, nos vemos, nos vemos con eh, grandes esfuerzos, con un archipiélago muy eh, vasto, ¿no? De universidades públicas, privadas, ¿no? Universidad de América, la UNAM, eh, sectores de gobierno, ya lo mencionaba, están impulsándose ese dato con un sitio que se llama CITU, tal cual SITU, no eh, El SNIP, así con, en, con sus, por sus siglas, ¿no? Y prácticamente eso nos ha derivado y nos ha colocado a nosotros comunes como en esta necesidad de colocar espacios para establecer estos diálogos con estos distintos actores, ¿no? Entonces, esto nos ha permitido establecer como una especie de circuitos de ciencia abierta. ¿Cómo conectamos? Es prácticamente ese, ese ha sido nuestro en esa primera etapa, ese ha sido nuestro primer objetivo, ¿no? O el más, uno de los más importantes. Claro, viene aparejado con ver plataformas específicas, como con una, una pedagogía que estamos aprendiendo, pero que al mismo tiempo queremos compartir con, con, quien, nos, con quien nos vamos presentando, no entonces vemos eh, la importancia de establecer estos circuitos y convertirnos como una especie de engranaje entre todos estos actores, tanto gobierno y ciencia abierta, y para ello hemos establecido distintos espacios, no el Foro Permanente de Ciencia Abierta y Retos Metropolitanos, que ya lo comentaba, ¿No? Donde se han presentado, están en, en YouTube las, las, los diálogos, estas mesas, donde eh, hemos tenido eh, invitados des, desde la academia, especialistas en datos, organizaciones civiles, servidores públicos, y todos bajo una lógica y desde un enfoque de gobernanza, es decir, que entre todas y todos podamos establecer estos diálogos. ¿No? Ese es por un lado. Otro espacio también se ha convertido, como lo mencionaba, los proyectos nacionales de investigación e incidencia que derivan de estos pronaces que mencionaba. Actualmente están funcionando 11 que cubren eh, prácticamente con presencia a nivel nacional, son grupos muy vastos. Estaremos hablando de cerca de 200 investigadores ¿no? nacionales más sus equipos de trabajo. ¿No? Entonces, eso prácticamente ya, la idea es que lo, la producción que ellos tengan o que ellos vayan generando de información, de datos, se vaya colocando también en el ecosistema para que esté en libre acceso a todas aquellas personas interesadas. ¿no? Eh, recientemente tuvimos en, en las finales de octubre, de 26 al 28 de octubre, tuvimos el quinto coloquio internacional de gobernanza metropolitana, donde también el ecosistema este, tuvo presencia Colocando este tema de datos, datos abiertos y ciencia abierta como un elemento importante, ¿no? Eh, este evidentemente no ha sido fácil, no, no ha sido un, un esfuerzo individual de nosotros como ecosistema, sino ha implicado en cierto sentido mucho el acercamiento con personas estratégicas, ¿no? Como Remeri, Red Mexicana de Repositorios. Secretaría de la Función Pública, CEDATO, como lo mencionaba, pero también lo, no nada más eh, nacionales o federales, sino también locales como el IEG, el Instituto de Información, eh, no tengo aquí, el, el, de Información Estadística y Geográfica, prácticamente del estado de Jalisco, donde, no estamos, donde desde donde opera el Ecosistema Nacional de Información. Entonces, eh, para ir cerrando, esto nos ha colocado como en un elemento donde el diálogo de saberes, que se dice fácil como lo decía, nos ha colocado en, en, en, en varias encrucijadas y se convierten muchas veces en barreras, en barreras que nos impiden de generar estos diálogos. ¿no? ¿Cómo desarrollamos estos diálogos frente a barreras como la desconfianza, el desconocimiento de procesos y sobre todo de estos principios internacionales como Fair Care Trust? ¿Datos para qué? Muchas veces nos hemos encontrado con investigadores que prácticamente son renuentes a compartir los datos de investigación, ¿no? Pero también con, eh, entendemos que existen estos elementos eh, que, nos, eh, que, nos, que nos impiden generar estos diálogos, ¿no? Entonces, aquí lo, otro elemento que nos, que nos importa mucho es dotar de sentido el diálogo de saberes con prácticas muy concretas, ¿no? Como por ejemplo, impulsar de manera mucho más fuerte entre los investigadores, porque no existe como tal, por lo menos en ciencias sociales. El plan de gestión de datos, ¿no? Entonces, que consideramos que no solamente el plan de gestión se convierte como un elemento que articula, sino también como un espacio mismo, el espacio mismo donde estos encuentros inter y transdisciplinarios se pueden desarrollar, ¿no? Y de esta manera un poco de conclusión, el la inter y la transdisciplina, pues se ha convertido, lo que nos interesa es convertir o transitar desde un archipiélago de voces a sonidos corales, ¿no? En donde todos tengamos nuestros propios ritmos, funcionando a nuestras maneras, pero siempre en sintonía, promoviendo la cultura de la ciencia abierta, ¿no? Y esto implica bastantes desafíos todavía, eh, y que lo dejo más bien aquí como pregun más que conclusiones, como preguntas abiertas a, a toda la comunidad. ¿Cómo hablar de ciencia abierta y sus lenguajes comunes? ¿Qué datos abrimos? Que eso es un poco, ya está un poco mencionado, ¿no? ¿Plataformas pertinentes? ¿Cómo vinculamos lo cual y lo cuanti en, en la construcción de información? Y bueno, eso nos ha llevado, y con esto cerraría, a construir metodologías de co-creación y de comunicación como el Safari de datos abiertos, que tuvimos como fue, fue parte del, del, del foro de ciencia abierta, y que realmente nos, nos ha implicado una, un reto, de un trabajo de prácticamente seis meses, ¿no? Don, para que, donde implicó ponerse, desde ponerse de acuerdo, cómo preguntamos, cómo articulamos lo, lo cual y lo cuanti, desde qué posicionamientos, qué cuestiones teóricas, cómo vinculamos a la ciudadanía, cómo nos ponemos en horizontalidad y en inclusión. Entonces, eso ha sido un desafío muy grande, muy, muy grande, que aún está en proceso. Eh, Les voy a dejar aquí en el chat el enlace a ese video, si, por si gustan verlo, y con esto cerraría. Les agradezco mucho eh, su escucha. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Adolfo. Eh, muy interesante su exposición. Y vamos a continuar con el, la línea 2, infraestructuras abiertas. Con eh, la exposición de Juan Sebastián González Sanabria, que se titula Integración de herramientas para la evaluación de indicadores de publicaciones científicas. Adelante. Muchas pues gracias, Saray. Eh, buenas. Buen día para todos. Entonces, como ya mencionaron, pues lo que voy a presentar es el trabajo realizado a nivel de un grupo de investigación en conjunto con la eh, parte de mi tesis doctoral, que es integración de herramientas para la evaluación de eh, indicadores eh, de publicaciones científicas. En ese sentido, pues eh, dentro de la agenda planteada está como unos aspectos básicos de identificación del problema, los objetivos que se trazaron para... Para esta integración de, de arquitectura, la metodología, resultados y conclusiones, pues eh, parciales o de lo que se ha desarrollado hasta el momento. Como identificación del problema, pues eh, se tiene que actualmente los diversos sistemas que se utilizan, tomando como, como caso eh, el ejemplo de, de medición de la ciencia a nivel de Colombia, a nivel de categorización de grupos, eh, de publicaciones científicas y de investigadores. Pues eh, Se han encontrado diversas dificultades, particularmente pues, en, eh, a nivel de estudios preliminares que se han desarrollado. Eh, no hay una correcta integración o disponibilidad de las referencias utilizadas en los artículos publicados, es decir, no hay una correcta gestión de, de las plataformas de gestión editorial. Eh, no se están aprovechando los datos que, que se hacen en la gestión editorial para saber eh, tiempos de respuesta, para saber eh, eh, endogamia que se pueda llegar a presentar, diversidad de autores, entre otros elementos. Asimismo, pues no se brinda un reconocimiento a los investigadores, particularmente eh, no hay manera de hacer trazabilidad de las citas eh, reales, entonces esto pues particularmente se ve cuando ya los modelos de medición de la ciencia involucran la parte de citación impacto de las citas. Entonces allí se encontró que efectivamente no es que los trabajos no sean citados, sino que no se está citando de la mejor manera. Y pues la dificultad que se tiene al momento de, de perder visibilidad del trabajo. Respecto a los objetivos planteados, pues básicamente eh, como primera parte se, se pretende eh, realizar una integración de diferentes elementos o, o aplicaciones que ya existen. Entonces lo que se plantea es el desarrollo de un aplicativo que integre estas herramientas para poder evaluar pues, eh, los indicadores de las publicaciones científicas. Eh, este, esta plataforma, pues básicamente lo que se, se pretendió a través de sus objetivos específicos es llegar a establecer cuáles serían las mejores herramientas a integral, que, que la mayoría son libres, salvo contadas excepciones, eh, pero que igual tienen su, su aspecto o su parte libre que permite esa integración. Eh, definir esas reglas de evaluación, vincular métricas alternativas y, y, y otros elementos que puedan llegar a complementar la medición de la ciencia. Generar indicadores bibliométricos para la revista particularmente y el diseño como tal de la arquitectura. Pues, para la metodología se plantea una conceptualización que fue pues como búsqueda de todas estas plataformas que, que existieran para poder eh, determinar cuál fuera la, la mejor, el diseño de la evaluación o de la arquitectura como tal, una implementación y un proceso de comunicación para ese intercambio con, con las personas, eh, con los usuarios finales, editores, investigadores y demás para poder ir realimentando esta, esta plataforma que es en la etapa que nos encontramos actualmente. Como resultados entonces se plantea una arquitectura eh, parcial, está enfocada inicialmente en lo correspondiente a, a, a medición netamente de publicaciones científicas, ya se van a ir incorporando otros elementos que tienen que ver netamente a nivel de investigador, a nivel de grupos de investigador e instituciones. Entonces allí se plantean algunas eh, herramientas eh, o lenguajes de programación, bases de datos libres. Eh, y algunas eh, netamente que tienen que ver con, con gestión editorial, como la parte de OJS, bueno acá vemos la, la integración de respuesta mediante protocolos abiertos, de intercambio de datos abiertos, particularmente como ahí la generación de archivos JSON, eh, la parte de, de, de integración con, con métricas alternativas como lo son Almetric y PlumeX, la disposición o la integración con con la parte de, si bien DOI es un servicio de pago, eh, si Crossref tiene sus bases de datos abiertas, y SendGrid, que es un servicio de posicionamiento de ubicación geoespacial eh, mucho más precisa y mucho, eh, que permite como un análisis geográfico de, de la información. Allí, pues básicamente lo que se obtuvo fue una plataforma que es la que vemos allí, algunos pantallazos, ya al final les voy a suministrar lo correspondiente al enlace para que puedan acceder al mismo, eh, donde pues, se hacen el análisis de las referencias con base en la información suministrada se llegan a establecer posibles indicadores eh, particularmente en este momento a nivel de revista de cómo es el comportamiento citacional a quienes estamos citando y a quién nos está citando eh, a nivel más detallado no solamente eh, determinar el país sino a cada uno de los países en la parte derecha vemos cómo es el comportamiento de las, de, de las citas de las instituciones y algunas métricas adicionales que consideramos pertinentes incluir que tienen que ver con cómo es el comportamiento de citación entre dos revistas. Esto particularmente se incorporó en caso de Colombia al eh, el Ministerio incluir el índice H como un factor de ca eh, categorización de las revistas. Entonces, ¿qué pasó? Que se empezaron a encontrar algunos comportamientos irregulares de citaciones en, entre diferentes revistas, eh, en el famoso yo me cito, tú me citas, entonces pues teniendo en cuenta que estos son datos eh, que se encuentran abiertos, eh, se, se hizo un, un desarrollo donde se llegue a evaluar mediante dos revistas qué tanto se están citando para ver si efectivamente existe una irregularidad entre las mismas, ¿no? Eh, la integración de métricas alternativas, entonces poder darle al usuario en, un solo, en una sola plataforma toda la información correspondiente, como su comportamiento a nivel de eh, redes sociales, a nivel de redes académicas, entre otros elementos con eh, las alternativas y las APIs que ya disponen algunas plataformas. Eh, logrando así pues eh, permitir conocer un estado actual de cada uno de los trabajos y de, de, del comportamiento de las revistas, brindar como esas herramientas necesarias que empiecen a utilizarse por parte de los gestores editoriales. Eh, algunas dificultades que se encontraron es que no existe la información plenamente eh, asociada o plenamente trazable, entonces pues allí se sugiere la, la utilización de de utilizar identificadores persistentes, particularmente pues DOI u, u otros que, que no son netamente de pago. Entonces, como que sí integrar estas, esto, esta información con el fin de dar una mayor trazabilidad a la información. El diseño de una arquitectura escalable y totalmente abierta, gratuita, en este momento inclusive la plataforma que nosotros eh, elaboramos es de uso libre y está presta a recibir mejoras precisamente con ese intercambio de comunicación que se propone en la ciencia abierta y el aprovechamiento de los datos que existen a nivel de, de investigación para generar iniciativas que, que propendan por esto. Entonces, eh, acá está el QR de la plataforma, por quienes quieran ingresar, eh, o si no, la, eh, la URL, journal-stats.com, es la, la, la URL en nuestro portal para recibir toda la información correspondiente. Eso sería todo, muchas gracias pues, a los organizadores y eh, al evento. Muchísimas gracias, Juan Sebastián. Muy interesante su exposición, sobre todo porque nos corresponde directamente, nos toca a la TINDEX y yo espero que en un futuro cercano podamos aplicar estos indicadores eh, eh, a las revistas, a la colección de revistas. Así es que es, seguimos en contacto. Muchas gracias. Vamos, <ríe> my, gracias. Vamos a pasar a la siguiente ponencia. Titulada Infraestructuras Abiertas en Acción, Data Site and Orchid, eh, de Gabriela Mejía y compañeras. Eh, van a exponer las tres que están aquí presentes. Adelante, Paloma, Juana. Muchísimas gracias por, por la presentación. Eh, bueno, buenas, buenos días, buenas tardes a todos en función de en qué parte del mundo estéis. Vamos a hablar sobre infraestructuras abiertas, en el caso de Data Site y Orchid, que como saben son plataformas de aspecto comunitario y presentaremos a mi compañera Ana y Verónica y agradecemos mucho a Gaby toda la gestión que ha hecho. Próximo. En primer lugar, comentarles cuál es el papel que juegan los identificadores persistentes dentro de la ciencia abierta. Y si tomamos la taxonomía de Foster, que se presentó con respecto a toda esta estructura dentro de la ciencia abierta, vemos que los, eh, que los identificadores persistentes forman parte de la infraestructura abierta, que es lo que nos compete ahora mismo. Próxima. En ese caso, ¿cómo actúan los identificadores persistentes? Aquí hemos puesto tres esquemas que son de identificadores persistentes abiertos, ID para identif identificar las personas, DOI para identificar objetos y ROR para identificar instituciones. Y al final lo que hacen es establecer una base de confianza eh, con ciertos metadatos asociados que son legibles por máquinas y están estructurados. Y sobre todo, una importancia principal de cómo se otorga esa persistencia es el hecho de que haya una organización por detrás que se ocupe de que estos identificadores sean resolubles. próxima Y bueno, eh, dentro de la ciencia, eh, el papel principal de los, de los eh, identificadores persistentes es hacer la ciencia más abierta, y más interconectada. Y sobre todo que todas esas informaciones a través de los metadatos puedan interoperar entre un sistema y otro, como pueden ver en este gráfico aquí, en el cual se conectan eh, conjuntos de datos, software, publicaciones, organizaciones, agentes de financiación, eh, becas o proyectos y los propios investigadores o contribuidores. Próxima. Paso la palabra a mi compañera Vero. Muchas gracias, Paloma. Así que con eso ahorita le, eh, nos tenemos nuestra propuesta conjunta de Orchid y Datasite, eh, donde obviamente buscamos una organización sin fines de lucro, gratuito para todos los investigadores, con infraestructura abierta, identificando y persistiendo, y gobernadores para la comunidad sostenible y global. Eh, la siguiente porfa, listo. Los PIDs pueden ser considerados eh, como los pilares del ecosistema de investigación, porque ayudan a identificar personas a través, por ejemplo, de los ORCID IDs, obras a través de Dois de Datacite para conjuntos de datos y otros resultados de investigación, organizaciones a través de Raw IDs. Los metadatos asociados ayudan a mejorar la comprensión del proceso de investigación. Mencionamos estos PIDs en particular porque ofrecen metadatos abiertos, es decir, que los metadatos son libres de acceso para la comunidad. Eh, siguiente, por favor, Ana. Los PIDs y sus metadatos son esenciales para implementar los principios FAIR, es decir, hacer los datos de investigación fáciles de encontrar, accesibles, inter interoperables perdón, y reutilizables. Eh, siguiente, por favor. Y, ay, perdón, y ya con esto eh, paso la voz a Ana. Gracias. Bueno, eh, sabemos que la ciencia es incremental, global y de ahí la importancia del uso de estos identificadores persistentes o PIDs abiertos. En este gráfico podemos observar el ciclo virtuoso que estos PIDs nos van a ayudar a generar, interconectando a las personas, a sus organizaciones, a estos con sus financiamientos. Y a estos también eh, con sus contribuciones, puede ser su producción, actividades y, y más. Eh, podemos hablar de datasets, marcas, patentes, software, etcétera. Eh, sus actividades van a estar con interconectadas y van a ser interoperables. De ahí la importancia de que estos PITs sean abiertos. En este ciclo virtuoso va a haber una sincronización también de datos que va a beneficiar a todos estos actores dentro de esta infraestructura abierta. Y vemos aquí también eh, los investigadores van a ser vinculados por medio de estos PITs a eh, sus organizaciones. También van a estar interoperando con estos Tres diferentes eh, sectores que van a estar siempre presentes en la vida de un investigador, así como su eh, afiliación, las editoriales que van a solicitar el ORCID-ID de los investigadores para poder conectarlos, e identificarlos de manera correcta y las entidades de financiamiento que también la idea es que soliciten el ORCID-ID, prepopulen sus propuestas, sus solicitudes de financiamiento y así eviten eh, el retrabajo de los investigadores. Y por último, bueno, este auto-update es la manera más sencilla en cómo un investigador va a tener alimentado su registro ORCID. Eh, por eso es importante que en el momento de que vayan a hacer, eh, una, de, de que vayan a enviar su aplicación a eh, cualquier editorial, antes de submitir su artículo, lleven el ORCID ID en los metadatos para que después organizaciones que se encargan de la asignación del de, eh, el DOI o el DOI. Van a poder encontrar el ORCID ID correspondiente y automáticamente incluirlo en su registro ORCID, eso con la previa autorización del investigador. Nada más tiene que autorizarlo una vez para que las eh, posteriores puedan llegar automáticamente a su registro ORCID. DataSite y ORCID llevan muchos años colaborando. La cooperación se formalizó en proyectos como Odin para facilitar la interoperabilidad entre PIDs, datos y personas. Thor, que posibilitó la funcionalidad de auto update entre ORCID Datasite y Crossref y el proyecto Freya, que permitió la creación del PID una red de entidades de investigación construida a través de PIDs y sus metadatos y su interfaz de usuario Datasite Commons. Eh, siguiente, por favor, y bueno, entonces los invitamos a participar en el PIT Forum, que es un foro de comunidad de interesados en los pits. Allí encontrarán información de eventos, publicaciones, discusiones y más. Y también hay canales en español, eh, como en otros idiomas. Y bueno, ya a manera de conclusión, solo reiterar la importancia de la adopción de estos identificadores persistentes abiertos de los que hemos estado hablando. También el uso de estos PIDs como una vía de ahorro de tiempo y recursos en general, como de, uh, tiempo, dinero el uso de PIDs para mejorar las prácticas de la ciencia abierta. Esto también va a apoyar a que se mejore la calidad de los metadatos y sobre todo para todos aquellos investigadores que están utilizando estos identificadores persistentes van a poder mejorar la identidad digital para poder causar mayor impacto y tener una mayor visibilidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a este grupo tan abundante e interesante. Su trabajo, este, vamos a pasar a la siguiente eh, ponencia que es del señor Wilton, Wilson Colmenares y se titula Cultura de Datos Abiertos Enlazados en los Estudios Editoriales en Colombia. Adelante, Wilson. Muchas gracias, eh, buenos días. Estoy compartiendo pantalla para que, por favor, me confirmen. Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, inicialmente, de parte del Observatorio Editorial Colombiano del Instituto Caricuerpo, agradecemos a las diferentes instituciones que organizan este, este evento y pues agradecemos a los asistentes que están interesados por, por escuchar estos resultados eh, esta, este trabajo es presentado los resultados son elaborados por Pablo Estrada, Wilson Colminares eh, quienes ahora eh, les habla y vamos a presentar los resultados de los avances del, del proyecto pues que tiene un, un nombre general que es Observatorio Editorial Colombiano pero una de las partes en las cuales estamos trabajando que es la cultura de datos abiertos enlazados específicamente en los estudios editoriales en Colombia eh, Bueno, voy a iniciar bueno, la idea acá es poder compartir rápidamente en estos minutos el problema que nos estamos planteando, la justificación, el objetivo específico para esta parte del proyecto, la metodología y, pues, un, un epílogo de cierre. Eh, perdón, perdón, un error, perdón un segundo. Perdón un segundo que se me corrió la diapositiva. ¿Pero iba bien? Sí, pero me di cuenta que se quedó una imagen. Ya, listo, ya está bien. Bueno. Eh, por favor, me confirman nuevamente, está la presentación, ¿verdad? Se ve bien. Listo. Entonces, eh, bueno, inicialmente el problema, eh, nos planteamos como problema eh, la ausencia de una cultura de datos abiertos enlazados en los estudios y las prácticas editoriales en, en Colombia. Es importante tener en cuenta estas dos eh, partes. Una cosa son los estudios de la edición en el país y otra cosa son las prácticas que lo entendemos como el sector productivo. Y, pues, ese problema es causado el origen eh, está en un desconocimiento de la teoría y la técnica, hablando a nivel general de edición y de la producción de datos para la misma, poca investigación, falta de políticas y procesos, carencia de estándares, poca capacidad instalada y falta de inversión y sostenibilidad en los proyectos de investigación esto genera las consecuencias, son una pérdida de, de soberanía, especialmente en el control de los datos, pérdida de confianza y credibilidad eh, eh, reprocesos, detrimento patrimonial, incertidumbre en la toma de decisiones y desarticulación institucional. Eh, específicamente, eh, vemos que al, la mayoría de sistemas, en el caso colombiano, tienen problemas relacionados del sistema de información, tienen problemas relacionados específicamente con, eh, con que no permiten reutilizar los datos, no garantizan la integridad de los datos, no cumplen estándares. Eh, generan reprocesos, están muy desarticulados y por último generan un detrimento económico para el país. Eh, eh, ya en la justificación, saliendo del problema, problema es importante tener en cuenta lo siguiente, y es que eh, pensamos que eh, eh, hablar de una cultura de datos abiertos eh, debe surgir en un por qué y para qué y cómo investigar el universo editorial colombiano. El universo editorial colombiano está integrado por diferentes tipos de actores, eh, eh, autores, editores, eh, libreros editoriales, imprentas y otros tipos de elementos como catálogos, colecciones, libros, revistas y demás elementos. Todo esto tiene una, interac una interacción y esa interacción tiene diferentes tipos de manifestaciones, específicamente, por ejemplo, los datos y las estadísticas. El sector editorial produce datos bibliográficos, comerciales y estadísticos representados, por ejemplo, en datos alfabéticos y datos numéricos, conocidos como, en, eh, que todos sabemos, título, autor y que hemos venido conversando en esta, en esta parte del, del panel. Ahí eh, hemos identificado unos productores de datos y estadísticas, en el caso colombiano, por ejemplo, tenemos aquí en esta imagen... Eh, las editoriales, las librerías, las agencias, las diferentes agencias, las bibliotecas, la Cámara Colombiana del Libro, entidades oficiales, asociaciones, por ejemplo, en el caso colombiano, el DAN, el ADIAN, el CERLAC y entidades privadas como productores de datos y estadísticas. Como objetivo, hemos planteado que... Eh, eh, Hace falta, eh, o sea, queremos promover una cultura de datos abiertos enlazados en los estudios y las prácticas editoriales de Colombia mediante el diseño y la implementación de un sistema de información que incorpore, por una parte, un modelo conceptual semántico web. Estándares, lineamientos y procesos de producción y publicación periódica, comparable, accesible, interoperable y reutilizable de datos y estadísticas editoriales ¿Para qué? Para la verificación, el seguimiento y el análisis del conocimiento, la contribución y la profesionalización y la generación de recomendaciones para el sector editorial colombiano. En esta medida pensamos que un primer momento importante es la cultura de datos abiertos enlazados. Si no hay una cultura, eh, es muy difícil eh, lograr avanzar en esta, eh, con este objetivo. Entonces, esta cultura la entendemos en dos momentos importantes. Vinculada con la gobernanza de datos abiertos, en esta parte incluimos de importancia un marco normativo y un conjunto de integrantes de la transparencia en esos procesos, en un acceso abierto a esos datos, a esos resultados, colaboración y co-creación, consentimiento y protección de datos, incentivos, disposición de recursos y monitoreo. Esto generaría un valor agregado para, la, para el país, hablando específicamente en el sector editorial, un valor social que involucraría mayor participación eh, ciudadana en el sector editorial, mayor focalización de las políticas públicas, por ejemplo, del sector cultura, eh, en el sector editorial específicamente, valor económico de los datos, por ejemplo, mayor innovación en las editoriales y los diferentes actores que integran el sector, y focalización del mercado para el caso de la parte del sector que es comercial específicamente. Hablamos en la metodología de que este proyecto ha tenido unos desarrollos importantes en la implementación, en la construcción de un marco conceptual, de un diseño conceptual del observatorio, una formulación de una metodología, un diseño de unos sistemas y una administración de los mismos. Creemos que es importante y así lo hemos venido trabajando en las características de unos datos que sean primarios, completos, oportunos, accesibles, procesables por máquina, no discriminatorios, no propietarios y que sean libres. Este es el modelo conceptual que hemos venido trabajando especialmente para la producción de estadísticas. Ya hemos eh, desarrollado una primera caracterización del sector editorial independiente colombiano y el modelo que buscamos es lograr una, la producción de eh, estadísticas a partir de una comprensión del sector editorial para lograr generar unos balances eh, alimentados de indicadores y de índices que permitan verificar, hacer seguimiento y análisis al sector editorial colombiano. Específicamente, ya luego de pensar el modelo, es importante integrar estos lineamientos y estándares que si, si hablamos de datos abiertos enlazados, tenemos que pensar en un marco de referencia como RDF que nos permite generar realmente esos datos enlazados a través de una estructura ontológica web y que esa estructura permita estructurar esos datos, describirlos y enlazarlos y, e integrar unos principios FER que nos permitan encontrar, hacerlos a accesibles, hacerlos interoperables y reutilizables para que el sector editorial avance y eh, entre los otros lineamientos importantes, identificamos cuatro, eh, que son los lineamientos vinculados a estándares de estructura, en ese podemos en, en un caso mencionar ONIX como un estándar importante para la producción de datos comerciales del sector editorial, un, un segundo estándar vinculado con la descripción un tercer estándar vinculado con el valor, la agregación de esos datos de valor, sobre todo temáticos a partir de vocabularios y por último, un formato eh, un estándar de intercambio. Ya para cerrar, eh, el, el sistema está estructurado en cuatro eh, subsistemas y estamos trabajando tres software específicamente. El software vivo que nos permite generar esa ontología, esa, esa integración en los datos basados en RDF, eh, los estudios editoriales, todos los, los productos de investigación en, en Sotero y por último, estamos generando un repositorio de datos en Sotero. Ya para cerrar, decirles como epílogo que eh, se habla mucho de la cadena del libro, del ecosistema del libro en diferentes países, pero creemos que la cultura de datos abiertos y enlazados favorece la configuración de un ecosistema de información editorial en Colombia. Muchas gracias. Muchísimas gracias y de nuevo gracias por respetar el tiempo tan restringido que tenemos, lamentablemente, porque a la, ahorita a las 11 tenemos una de las conferencias magistrales y aprovecho para eh, hacer campaña para que no se la pierdan eh, por parte de la doctora Eva Méndez de la Universidad Carlos III de Madrid. Eh, vamos a pasar a la penúltima ponencia eh, titulada Contribución del Instituto Brasileño de información en ciencia y tecnología a la promoción del acceso abierto y la ciencia abierta, análisis de sus infraestructuras. Eh, la ponencia es de Filipe de Freitas y va a exponer Washington II, que lo tenemos aquí con nosotros. Adelante, Washington. Bien, <coughs> muchas gracias. Eh, perdón, pero lo voy a hacer en portuñol. Uh, bien. No hay problema. Ok, tranquilo. Muchas gracias. No, ¿Te solo te, te pido que despacito para que todos entendamos. Voy a Voy a hacerlo despacio. Ok. Entonces, voy a eh, iniciar la presentación de mi pantalla. No, yo creo que ya están viendo. Uh, voy a iniciar. Perfecto. Pues, eh, intenta con F5, a ver si se te pone en pantalla, en modo presentación. Uh, ok, no está, no está ya eh, apareciendo. Sí, sí, ya, ya la tenemos, ya la tenemos, está este. proyectada, pero intenta presionando F5 en el teclado. Ah, y si no, pues dale, arráncale. Ah, está, está bien, así. Cierto. Entonces, este es un trabajo de, de Felipe Campos, eh, Priscila Sena, eh, yo mismo, y Bianca Amaro y Rafael Vilas Boas. Ah, entonces, eh, ¿qué es eh, IBICT? IBICT es un instituto uh, de, de investigación en Brasil eh, que es vinculado al Ministerio de, de Ciencia, Tecnología e Innovaciones. Uh, y tiene por misión la, la producción, socialización e eh, integración eh, del conocimiento científico y tecnológico. Uh, entonces, IDICTE eh, eh, tiene una, una larga eh, tradición en la difusión del, del acceso abierto. Eh, empieza eh, en 2005 uh, con, con un manifiesto uh, al acceso abierto a nivel eh, nacional. Y después eh, tuve una, una serie de acciones, eh, eh, principalmente eh, con, creando infraestructuras eh, y, y también eh, auxiliando la, las organizaciones a nivel nacional eh, en la construcción de repositorios de, de, de publicaciones científicas. Y también eh, haciendo una, eh, promoviendo una conferencia eh, lusófona, ahora lusófona, pero en principio principio luso brasileño uh, de acceso abierto y que fue, fue también convertida en acceso a, a la ciencia abierta entonces hoy esta, esta conferencia se llama conferencia luso, lusófona de ciencia abierta. También uh, apoyamos las instituciones a la, la construcción de revistas uh, científicas de acceso abierto con el uso de software Open Journal Systems. Uh, Después, lanzamos en 2002 uh, la Biblioteca Digital uh, Brasileña de Tesis y Dissertaciones, la BDTD, uh, que también hoy es un importante servicio que tenemos para la comunidad. Uh, tenemos también en 2007 el la, la lanzamiento del portal, portal brasileño de publicaciones de datos científicos en acceso abierto, OASIS-BR, Uh, y que hoy agrega no solo las publicaciones, como el, nombre, el propio nombre dice, uh, más también los datos de investigación, que ya, ya hacemos la agregación. OASIS tiene hoy más de 4 millones de, de, de objetos científicos uh, en acceso abierto que, que están disponibles en este portal. Después tenemos también nuestro repositorio institucional, que es uh, de, de DICT, que fue lanzado en 2013. Uh, tenemos además la, el directorio de políticas eh, científicas editoriales uh, de las revistas científicas brasileñas, el DIA eh, que fue lanzado en 2013. Tenemos el repositorio común brasileño de publicaciones científicas, eh, creado en 2017. Uh, y también la red brasileña, brasileña de servicios de preservación digital, la red cariniana. Entonces, tenemos ya en 2015 un manifiesto también para la expansión de acceso abierto a la ciencia abierta y ciencia ciudadana. Y entonces, también tuvimos una serie de acciones y parcerías con algunos socios a nivel nacional, como la, la promoción. De creación, la promoción para la creación de, de, de acciones para creación de repositorios eh, de datos de investigación, eh, pa, eh, que fue un, un consorcio eh, con, entre RNP y BICT y CNPq, que es la principal agencia de financiación a nivel eh, nacional. Y también tuvimos la participación el quinto plan eh, nacional de acción en gobierno abierto, ORP con, ah, con mecanismos eh, pa, para promoción de nuevos mecanismos de la evaluación de la ciencia, porque pensamos que un, un gran entrada de del de de avance de la ciencia abierta en Brasil, el, el mecanismo de evaluación que tenemos para, para la ciencia que precisa ser cambiado. Uh, y tenemos otras infraestructuras interesantes en este sentido, como nuestro CRIS nacional, que está en, en construcción, el BR CRIS, el Repositorio de Datos de Investigación de CNPq, que fue también creado con apoyo de Ibit, que se llama Lattis Data. El servidor de preprints que fue creado en parcería con la Asociación de Editores Científicos en Brasil, ABEC, llamado EMERI, Emerging Research Information. Eh, para, para finalizar, tenemos también, uh, ahora pues, vamos a lanzar un, un portal para eh, editores de revistas científicas y también un directorio de revistas científicas eh, brasileño, eh, más completo y con algunos eh, indicadores de evaluación de estas revistas. Eh, estos dos servicios serán lanzados eh, en principio del próximo año. Sus nombres son eh, Manuel Zon y Miguelín, que son dos eh, personaje de la literatura brasileña, eh, Guimarães Rosa, uh, y eso va a estar en breve eh, detallado en otras, otras eh, ponencias porque queremos queremos los eh, dos servicios muy importantes para para nosotros en contexto eh, nacional. Bien, esto era lo que quería presentar. Ahora eh, solo algunas referencias. Espero no haber eh, pasado de, de tiempo que había me reservado. Muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias. Gracias, Washington Segundo. Eh, vamos a pasar a la última presentación, la última ponencia de Luis Álvarez Azcárraga, titulada Conectar las investigaciones en humanidades, ciencias sociales de México con recursos abiertos de Wikimedia, Wikidata y Wikipedia. Un interesante eh, tema para la ciencia abierta. Le damos la palabra a Luis. Adelante. Hola Luis, puedes encender tu cámara eh, y abrir tu micrófono. Se está cargando la, la presentación. Parece que hay un poco de lentitud en la internet. Ya, ya, ya aparece ya. la presentación. Adelante, Luis. Por si acaso, Luis, no te estamos escuchando. No, aún no te escuchamos. Vemos que está tu micrófono abierto, pero no te estamos escuchando. Hola, ¿me escuchan ahí? Adelante. ¿Me escuchan ahí? Le escuchamos, sí. ¿Me escuchan ahí? Sí, le escuchamos. Adelante. Hola, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos, sí. escuchamos y vemos bien. ¿Me escuchan? Probablemente él no nos escucha, pero nosotros sí le escuchamos. este, Si los lees. Ojalá nos lea. Pero vale, bueno, puede empezar. Parece que hay problemas. Habíamos visto bien tu pantalla, Luis, y te escuchamos bien. A ver si hace la prueba otra vez. Recuerden que pueden hacer sus preguntas, dejar sus preguntas en el chat eh, para los expositores, indicando a, a quién va dirigida su pregunta. Tal vez, Francisco, tenemos una pregunta en el chat y podríamos aprovechar el rato mientras Luis se conecta para resolverla, ¿no? Sí, de acuerdo. Sí, la pregunta va dirigida a Washington II. En su exp exposición anterior y dice: ¿En qué consistieron los kits te tecnológicos y qué impacto tuvieron en el desarrollo de la política? Bien, gracias por la, por la pregunta. Eh, nosotros distribuimos eh, algunas computadoras eh, un poco más potentes con, con la instalación del DSpace y OJS. Y, y también ofrecemos entrenamiento eh, y oficinas con estos uh, participantes de, la, de este proyecto. Y después eh, hicimos también uh, las, estas oficinas, con, no solo con los que recibieron los, los, los kits tecnológicos, mas también con otras instituciones interesadas en la, implementar repositorios de publicaciones y revistas científicas. Y fue un gran impulso en la, en la, las, el acceso abierto a aquel tiempo en Brasil. Uh, y hoy tenemos eh, más de 100 repositorios de, de publicaciones uh, instaladas en Brasil. Estamos ainda creciendo y eh, estamos ahora haciendo algo con, con la, similar con, la, con los repositorios de datos de investigación. Pero como la realidad tecnológica hoy es distinta de... de, de 2015. Estamos eh, más que transferiendo infraestructura, estamos transferiendo conocimiento y haciendo oficinas para, para impulsar la, la creación de una red de, de repositorios de datos de investigación también, a, además de, la, de las publicaciones científicas. Muy bien, muchas gracias. Eh, Luis Álvarez parece que tuvo problemas, pero tiene su mano levantada adelante. Adelante, Luis. Luis Álvarez. Hay otra pregunta. Eh, dice para la ponencia dos. Eh, supongo que es la ponencia 95, y cierto? Sí, afrontando los retos de las enfermedades no transmisibles con datos abiertos y machine learning. Sí, dice una pregunta. ¿Qué método usado? Eh, uno de los que mencionó fue Decision Tree. Eh, para el análisis de datos, ¿arrojó mejores resultados de precisión para la, predic para la predicción? Bueno, no entiendo bien la pregunta, pero está, está en el chat. Si la, la, eh, la ponencia eh, 95 podría responder. Sí, ¿me escuchan? Sí, sí. Eh, sí, eh, propusimos varios métodos, entre los cuales fueron lineales y no lineales, pero dado que teníamos como quemente datos categóricos y numéricos, los métodos basados en, en árboles, en este caso Decision Tree y Random Forest, eh, mejoraron mucho las prestaciones en, en, en la regresión. Gracias, David. Eh, Luis Álvarez necesita que le autoricen el sonido porque... Ya está. Ya, ok. Luis, ¿puedes abrir el micrófono? Luis. Gracias. ¿Me escuchan? Perfecto, sí. adelante. Chamos. Gracias. No sé si pueda presentar rápidamente mi, mi, este, mi pantalla. Eh, si quieres yo te la presento. ¿Está bien? Sí, por favor. Ya, es la presentación 101, ¿cierto? Cierto. Ya. Entonces, dame un segundo y la presento. El título voy a repasar. Se, es Conectar las investigaciones en Humanidades, Ciencias Sociales de México con recursos abiertos de Wikimedia, Wikidata y Wikipedia. Así es. Tal sí, vez sí. podría seguir bueno. notando un poco antes eh, para, sí. para avanzar. Claro, el, el, el, el, el objetivo de este proyecto es este, realizar un análisis de las revistas de acceso abierto en México que estén enlazadas a Wikidata para que este, interactúen entre sí con otros sistemas de conocimiento y generar un repositorio, eh, digamos, este, un repositorio alternativo a los repositorios convencionales que existen en, las, en, en la ciencia abierta. Este, ¿Le pueden pasar a la tercera diapositiva, por favor? El índice, este, bueno, los temas a tratar son, bueno, el, el plantear el, el tema, el terreno, los elementos que voy a considerar, que son Wikidata este, y las revistas de acceso abierto. La metodología es, el muestreo es este, un análisis este, mixto, tipo cualitativo y cuantitativo. Este, me mostraré las herramientas en resultado y unas breves conclusiones. Entonces, eh, primero, eh, la siguiente, por favor. Este, eh, existen, como hemos visto hasta ahora, diversos índices de revistas académicas y científicas que están en, en acceso abierto. La, la idea de, del proyecto es este, generar un índice general, un índice general de revistas mexicanas y o latinoamericanas de acceso abierto que este, eh, no tenga los problemas de, este, digamos, de lo, los requisitos específicos que, que forman, que tienen algunos índices para poder este, eh, indicar. Eh, este, estas revistas abiertas, ¿no? Eh, la propuesta es, es a través de Wikidata, este, eh, bueno, primero ver en Wikidata actualmente qué hay y este y cómo poder este, utilizar este proyecto de forma alternativa, ¿no? La siguiente, por favor. Wikidata este, rápidamente es, un, es una base de datos abierta colaborativa que colecciona elementos de forma estructurada de cualquier índole. No es una no es un índice de genera, este, específico o, o temático si no es generalista pero a través de, de distintos este, eh, acercamientos y análisis este, la siguiente por favor se puede este, se pueden conectar este, elementos con otros eh, al ser una web semántica utilizar la web semántica y poder este, eh, obtener datos a partir de ellos este es el ejemplo de un elemento este, que existe ya en Wikidata. la que sigue este, ¿cómo podemos encontrar este, eh, elementos en eh, Wikidata pues a través de un servicio que tiene que es, es, es un servicio de, de búsquedas, el Wikidata Query Service, y, y bueno este es el, el, lo que se usó para encontrar qué revistas académicas la que sigue, eh, hay actualmente en, en Wikidata y cómo se pueden utilizar para generar estos este, repositorios entonces el muestreo que se, le, se seleccionó fue el, el siguiente ¿no? se tomaron en cuenta las revistas científicas académicas mexicanas que estuvieran en acceso abierto este, eh, y bueno, se usó Wikidata el sistema que ya les comenté Wikidata Query Service y se visualizaron los datos en Wikipedia en español con un, una herramienta que se llama Listeria Bot que permite generar listas, tablas en Wikipedia a partir de datos de Wikidata ¿A qué sigue por favor? Este es un ejemplo del, del Wikidata, bueno, de, la, de la consulta Wikidata Query Service el, este, con el lenguaje Sparkle este, para encontrar estas este, revistas y el, en la siguiente diapositiva podemos ver el resultado de esa consulta eh, este, que son este, eh, pues revistas eh, en general este, yo seleccioné solamente revistas en ciencias sociales, humanidades, etc. La que sigue, por favor. En, en total en Wikidata se encontraron 38 revistas académicas científicas de México con esta temática. Este, la que sigue, por favor, y se seleccionaron solo 10 por el momento para poder analizarlas, ¿no? Que son estas que están aquí, eh, comun comunicación y sociedad, este, perfiles latinoamericanos de 10 instituciones distintas, ¿no? este ¿no? Ahí fue una selección prácticamente, prácticamente este, al azar, considerando los datos que tenía. En la siguiente podemos ver ya estas revistas este, con algunos datos importantes que ya estaban en Wikidata, como... Este, eh, la institución o editorial la fecha o fundación la, la temática de la revista, el tipo de licencia y hay otros datos que en este momento no se consideran este, en la siguiente podemos ver ahora el proceso para convertir artículos de, usando la herramienta Sotero este, a este, a Wikidata este, porque una cosa es los datos que ya tiene Wikidata y ahora es cómo cargamos Wikidata con estos datos Utilizamos una extensión de Wikidata, que, perdón, de Sotero que se llama Cita, eh, desarrollada por Diego de la Era y este, un usuario editor eh, de Wikipedia y Wikidata argentino. Y bueno, ahora vamos a ver cómo se utiliza. En la que sigue vemos cómo ya en, en, la, en la plataforma de, de Sotero, ya con la, el, el complemento de Cita cargado, se, este, bueno, se añade, se carga un artículo, un, un artículo como usualmente lo hacemos con un complemento en alguna este, un, un browser y, y, y bueno después este, buscamos si este, a partir de la herramienta cita si hay un un QID, la que sigue al, al no haber la herramienta nos arroja el, este, que no existe que se sí, que se puede crear le damos ok después este, en la que sigue vemos este, nos permite crearla eh, añadimos nuestra nuestro nombre de usuario y contraseña de Wikidata y, este, y se crea el, el, el artículo el resultado en la siguiente, pues es, es, es este, ¿no? O sea, ya tenemos el, el elemento en Wikidata con los, el, con los datos que había en, en Sotero, ¿no? Este, eh, todos los datos que, que Sotero tiene, los metadatos, se almacenan en, en Wikidata y, y eso ya nos permite hacer un análisis del mismo. A, a continuación vemos una serie de artículos que cargué a través de la herramienta cita en un, en, bueno, de manera muy rápida, ¿no? en este, unos minutos prácticamente. Este, y en la que sigue ya vemos una nueva búsqueda con el Wikidata Query Service para ver los artículos que previamente había cargado y los, los datos que contienen. ¿no? Este, y bueno, eh, ahora, ¿cómo usamos esta información? Pues de muchas maneras. ¿no? En la que sigue vemos otro uso alternativo eh, que es este, utilizando este Wikidata como medio y a Wikipedia como este, eh, eh, la, el, este, una forma para poder utilizar esta información que previamente está en Wikidata. ¿Cómo? Pues está utilizando esos artículos como referencias para artículos de Wikipedia. Adelante vemos un ejemplo de cómo se hizo uno de los artículos que cargué previamente. Este, se utilizó como fuente de referencia, eh, tanto la información como la fuente, de, de un artículo que está en la revista Acta Poética para el artículo de este, poesía, eh, este, de, de, de poesía phonetic. Wikipedia actualmente está, fue utilizado con este proceso. Eh, en la que sigue, por favor. Y, y como resultados, podemos decir rápidamente que, bueno, este, hay una serie de artículos, de, muchos artículos ya están en, en Wikidata actualmente. Este, hay muchos datos que están incompletos, pero a partir de, estas, de este proceso podemos completarlos, ¿no? Eh, más adelante hay algunas, una serie de datos, este, la, la que sigue, por favor, en la que este, podemos ver rápidamente qué este, eh, temáticas hay en, de esos artículos en Wikidata, este, en la que sigue qué licencias tienen, eh, la mayor parte son abiertas este, de diferentes tipos, categorías, y este, como conclusión, la que sigue... Wikidata, junto a otras herramientas, como cita, nos permiten generar repositorios universales de, de revistas científicas que incluyen bueno, cualquier país, cualquier este, lugar del mundo y agrupar las consultadas de diferentes maneras. Estos resultados son preliminares porque solo se trabajaron con datos muy específicos, pero nos permiten dar cuenta de que podemos crecer el proyecto. Entonces, la, la que sigue, por favor. Entonces, los proyectos Wikimedia usados aquí nos recuerdan que la construcción del conocimiento es un bien común, y un proceso colaborativo y el esfuerzo por generar un repositorio abierto para la ciencia y la academia depende tanto de individuos como de instituciones universitarias. Y bueno, este, eso sería todo y muchas gracias por escucharme y una disculpa por los inconvenientes. Bueno, gracias a ti, Luis, por el esfuerzo porque lo logramos después de, de, de, de luchar con la tecnología. Sarai. Pues, sí. Muchas gracias, Luis. Eh, muy interesante tu ponencia y con esta damos eh, fin a las ponencias que teníamos registradas para el día de hoy. Eh, les invitamos muy cordialmente a estar mañana a la misma hora en este, en el, el grupo A, eh, eh, y por ahora vamos, eh, les invito a que pasemos a la conferencia de Eva Méndez, eh, por el momento no tenemos más preguntas, así es que, eh, sí solo, por cerrada la, la, el grupo, ¿sí, Francisco? Sí, solo, solo en detalle, será mañana, este, eh, a ver, reviso la agenda, mañana, si no me equivoco, es en media hora antes. Media hora antes, exacto. Es a las diez de la mañana, hora Ecuador. Diez de la mañana, hora Ecuador. Igual nos conectamos media hora antes, es a las nueve y media, hora Ecuador para, para preparar eh, con quienes parten, ¿no? En este caso, los compañeros que están ahora van a hacer audiencia. Perfecto. Tenemos muchas expresiones en el chat sobre gracias, sobre excelentes ponencias, etcétera, etcétera. Eh, gracias a todos por estar aquí presentes, participar y a quienes nos verán más tarde o mañana o cualquier día. También damos las gracias a los ponentes, eh, excelentes eh, presentaciones. Lamentablemente hemos tenido mucha, mucha afluencia de, de ponencias y es que no nos daría tiempo de presentar eh, con más flexibilidad. Pero muchísimas gracias a todos y todas y esperamos que en un futuro cercano ustedes puedan ser parte de nuestra red de ciencia abierta de Iberoamérica y el Caribe.